Bueno, estamos aquí con Nacho Rivera, cofundador y, y, y coceo, ¿no? Luego nos, me, me cuenta las figuras de, de Blue Banana, que es una marca que mola mogollón y además yo de reconocer a Nacho, le tengo mucho cariño. Pues ya, ya lo escucharéis ahora, veréis que es un tío de, de puta madre y que tiene una energía que mola mucho. Así que tenía muchísimas gracias, Nacho. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias a ti. Y ahora que veo que llevas, por supuesto, ese, ese uniforme de Blue Bonona, gracias también. Y nada, encantado de estar aquí con, contigo, Corti. Nada más, yo soy orgulloso fan vuestro porque tenéis una marca que mola mucho, que, que la hablaremos. Además, hemos llevamos meses diciendo tenemos que grabar y, y pandemia mediante y todas estas cosas nos, nos ha costado. Es decir, la primera vez que dijimos de grabar íbamos a vernos o en nuestras offices o en las vuestras, eh, luego vino toda la pandemia y ha pasado Black Friday claro, y, y, y, y ha cambiado y ahora tenéis tienda física que luego hablaremos de todo esto. O sea, que, que bueno, es, mm. estamos como en otro mundo, ¿no? Es casi otra otra dimensión. Mm. Para empezar, eh, Nacho, eh, rápidamente, ¿qué es Blue Banana? Para quien nos, cono quien nos conozca. Bueno, pues Blue Banana es una, una marca de ropa en la que hacemos, bueno, hacíamos sudaderas y camisetas, ahora estamos ampliando un poco la, la gama de producto y empezamos mi socio Juan y yo hace cinco años ya, eh, mientras compaginábamos un poco nuestra carrera, eh, los trabajos que teníamos ahí haciendo prácticas y demás, con el con lanzar un proyecto personal, ¿no? En estos cinco años, la verdad es que gracias a internet y, y a las redes sociales hemos sido capaces de, de crecer mucho. Y, y ahora somos un equipo bastante, o sea, para nosotros en ese momento, pues, bastante grande, de ya 20 personas teniendo en cuenta el, el equipo de tienda. Y, y con una tienda física que, que abrimos hace una semana y tres días. Así que la verdad es que estamos muy contentos. Oye, esa, esa historia es súper guay, la de cómo arrancáis, porque estabais en el instituto, o sea, ni universidad ni leche, o sea, ¿estabais en el instituto no, es... con, con 17 años arrancasteis más o menos? No, no, estábamos en, en primera de carrera. Ah, vale, o primero, sea, vale. Nos dio tiempo a hacer un, un año de carrera. Juan está estudiando, Ade y yo también en universidades diferentes. Él estuvo en, en CUNER, yo estuve en la Carlos III. Y en nuestro primer verano de carrera nos fuimos de viaje a Interrail. Y... veo un poco la, la idea de, de montar una marca de ropa porque también habíamos visto, pues eso, como, como otras marcas habían triunfado utilizando las redes sociales, que era básicamente lo que saben hacer los chavales de 18 años en ese momento. Y yo siempre digo que estudiábamos ADEN, nos sobraba el tiempo, y dijimos pues venga, vamos a, vamos a lanzarnos al proyecto, ¿no? Y, y me hace gracia porque mucha gente siempre nos pregunta si... Hacíamos, Me hago yo las preguntas ya directamente. Si lo si hacíamos para sacarnos un, unos dineros ahí para irnos de viaje o por, por hobby y tal. Y, y siempre decimos lo mismo, que en realidad tampoco nos planteamos el, oye, ¿qué vamos a estar haciendo dentro de 5 o 10 años? Pero sí que nos planteamos desde un inicio que íbamos a, a tomarnos en serio. Y yo creo que es el, el día cero. Hemos puesto mucho, mucho esfuerzo en ello. Oye, ¿cuáles eran esas marcas ¿no? que dices que, que tenías de, de referencia? ¿Quién, mm. ¿Quién nos incitó a hacer esto? Pues en ese momento eh, era el momento clave de Hawkers. Eh, Northwick también estaba ya, ya petando, que ahora, pues eso, eh, casualidades de la vida, pues bueno, casualidades no, que también nos lo habremos ganado, que por hemos contacto con gente de Northwick, gente de Pompey que también era un ejemplo en esos días y luego nosotros también compramos muchas suaderas por internet y, y entonces eran un poco la, las, las marcas de referencia que teníamos en su día Mr. Happiness, Colors, eh, había otra que se llamaba Pocket Shirts, que sí. al final ahora no sé si, bueno, alguna de esas sí que queda, pero, pero no, no todas, que también fue curioso que empezamos nosotros un poco y la, los veíamos como como referencias y, y, y luego poco año a año íbamos, íbamos superándoles, que también eso fue súper guay para nosotros. Y, y, y como origen, tiene origen la marca, ¿no? En ese en ese viaje, a menos la historia que, que he leído yo, ¿no? en ese viaje de, sí. en, veis algo que, que os llama la atención y es como el germen de la marca. Sí, o sea, nosotros eh, en ese viaje de Interrail eh, justo eh, un amigo, Juan y yo, nos, nos hicimos un tatuaje de una X porque el logo de Amsterdam era la X, entonces decidimos eso tatuarnoslo y luego cuando estábamos ya haciendo el primer brainstorming de, oye, eh, ¿qué vamos a hacer nosotros con las sudaderas? ¿Qué vamos a vender y demás? Dijimos, oye, ¿por qué no le ponemos el, el logo este que al final es por nosotros dentro de las primeras prendas? ¿no? A ver qué tal funciona. Y ahí se ha quedado. <risa> y hasta ahora, y ahora X, una X muy grande, ¿no? que es la, la seña sí. de identidad de, de Blue Banana. Eh, ¿Cómo elegisteis el producto? ¿no? En cuanto decís, oye, queremos crear una, una marca, una marca digital como, no. como estas, pero claro, tenemos algunas que vendían gafas, otras que vendían otra serie de cosas. ¿Por qué camisetas y sudaderas? Sí. Al final nosotros eh, elegimos primero el canal, no. o sea, antes el canal que el producto en sí. O sea, nosotros teníamos claro que íbamos a vender por internet y íbamos a hacerlo utilizando las redes sociales. Luego eso fue lo primero y luego ya después fuimos un poco más a, vale, ¿y ahora qué vamos no. a vender? Eh, camisetas y suadas al principio era realmente lo más fácil y siempre hemos sido muy fans de, de, las, de las camisetas, de hacer camisetas y, y de comprar camisetas. Entonces era como, pues venga, vamos a hacernos nuestras propias camisetas, ¿no? Que al menos nos molan a nosotros y luego ya si las vendemos, pues, pues genial. Y así fue. Tan fácil. <ríe> ¿Y, ¿Y cómo es el proceso desde esa idea hasta, hasta que tenéis vuestros primeros productos listos para, para vender? pues al principio un, un otro, o sea, yo lo comparto, o sea, sobre todo nos, nos damos cuenta del caos que era a medida que pasan los años, porque ahora realmente vemos cómo hacemos las cosas, los de profesionales y gente que sabe de diseño y de producto, y nos comparamos con nosotros hace cinco años y, y vamos, o sea, un auténtico caos. Eh, pues nada, al principio nosotros eh, teníamos un poco el, la idea del diseño que queríamos, queríamos transmitir y lo que hicimos fue hablar con una modista que nos iba a hacer todas las prendas eh, una por una. Uh -huh. Porque un, una de las cosas que nosotros ofrecíamos al principio era eh, que la gente tuviese la posibilidad de personalizarse a su edad, no Era el, un poco el valor diferencial que nosotros aportábamos a, al cliente, que también era algo que ya existía realmente porque mucha gente te, te permitía personalizar, personalizarte los bolsillos y demás. Y entonces nada, eh, nosotros empezamos a, a llevarle las suelas a Olga, que fue la, la modista que nos ayudó en, en todo este proceso. Teníamos las suelas de Portugal. Y te puedes imaginar, ni cartas de colores, ni, ni, ni nada. O sea, decíamos, oye, una sudadera azul. Ala. Nos mandaban pues, el navy que tenían y, y genial, nosotros ya súper contentos. Y luego pedíamos las telas, cortábamos las telas, y las se las llevábamos todo a alga todos los días y iba y, y manufacturando todas las y Luego nosotros las íbamos vendiendo y las íbamos entregando al cliente. Entonces ahí nos dimos cuenta que, que de esa variedad de, de opciones que ofrecíamos al cliente, eh, realmente se solo estaban eligiendo pues, Tres estampados de, de 20, que, que era lo que le estábamos vendiendo. Y entonces fue justo ese año en el que nosotros nos fuimos de, de Erasmus y de Convenio. Juan se fue a estudiar a Irlanda y yo me fui a a Canadá. Y entonces, bueno, no, era, no era escalable que uno de nuestros amigos tuviese que estar llevando todas las, todos los días suaderas a Olga para que ella las preparase y demás. Y entonces decidimos quedarnos con el estampado que, que era el que más se vendía sin ningún tipo de duda. Era el que se llamaba Junior para aquel entonces, que ahora es nuestro estampado clásico. Y, y a partir de ahí empezamos a hacer todas las suedas directamente de, de Portugal. Entonces llegaban hechas de fábrica y no las teníamos que personalizar una a una. ¿Y, y cómo era la, la venta hasta...? Porque lo que has dicho tú antes, ¿no? Primero elegisteis el canal. Eh, vuestro canal uh -huh. fueron las redes sociales al principio, dentro del can, canal digital. Eh, ¿cómo, es... ¿Cómo vendíais por redes sociales al, al principio? Porque claro, no teníais experiencia haciendo esto. No, no tengo experiencia ni... Ni, ni ningún tipo de idea de cómo hacer las cosas. Entonces, eh, hemos hecho muchas chapuzas. ¿eh? <risa> eh, la primera web que montamos nosotros no tenía plataforma de pago porque era un era one.com un, o sea, un one .com, algo así. Y, y nada, o sea, no, no se podía pagar ni con tarjeta de crédito, ni Paypal, ni absolutamente nada. Entonces nosotros montamos una especie de formulario. Y la gente rellenaba el formulario dentro de nuestra página web con los diferentes tejidos de fotos que poníamos nosotros y nos llevaba un formulario al, de email al, al correo y ya nosotros sabíamos lo que quería cada cliente. Y entonces, pues bueno, eh, lo llevábamos a algo lo preparábamos y, y lo sacábamos a, para el cliente. Pero, ¿Y cómo llegabais a esos clientes? No? ¿Cómo, porque eh, a, a, sí. es Hace cinco años había menos saturación en, en redes sociales de lo que hoy en día, Joder, pero ya era un momento donde, donde no era tan fácil como, como a lo mejor los inicios de, de Hawkers, el ser capaz de llegar al, al cliente final. ¿Cómo, cómo sí. disteis con la tecla para, para llegar a esa audiencia? A la audiencia. Que, o sea, ¿Te refieres a la audiencia o más operativamente de cómo a, a la audiencia. ¿Cómo, cómo conseguís esa venta? Vuestro foco también es generación Z, sino, por, por, explícanos un poquito a quién nos dirigís y, y cómo dabais con la clave para llegar sí. a ellos. O sea, al final nosotros no, no, no lanzamos la marca diciendo, venga, nos vamos a dirigir a este tipo de público. Al final nosotros hacíamos subaeras que nosotros como cliente final pudiésemos comprar. Entonces eh, hacíamos productos para nosotros, y utilizábamos el canal que nosotros utilizaríamos, que era las redes sociales en concreto, Instagram muy, muy, muy por encima de, de Facebook, TikTok no existía por supuesto, YouTube no hacíamos prácticamente, no, prácticamente no, no hacíamos nada, era Instagram nuestro único canal. Entonces al final ahí eh, un poco también la estrategia que nosotros buscamos desde el día uno fue eh, diferenciarnos por el contenido que subíamos a, a nuestras redes sociales. Y... O sea, es que era básicamente no, no teníamos otro tipo de recursos, o sea, no podíamos pagar influencers, no teníamos ningún tipo de blogger que nos promocionase la marca. Era, pues, ¿qué vamos a hacer? Pues algo que, que la gente valore y que, y que sea algo guay para que, independientemente de que te guste la marca o no, nos sigas por el contenido que te estamos ofreciendo. Eh, entonces, nada, creamos esa cuenta de Instagram, eh, a la gente le empezó a gustar y luego poco a poco pues, empezamos a subir seguidores de, de manera orgánica, pues en, en campañas que hacíamos, algunos sorteos, algunas promociones, uh -huh. y poco a poco fuimos. Eh, incrementando esa base de datos de, de seguidores y, y luego ya pues sí que fuimos dando pasitos poco a poco a crear una web un poco más profesional, hacer más sorteos en Instagram, empezar con una, una base de datos de, de clientes de newsletter, pues ya profesionalizándonos poco a poco, pero realmente esto fue pasado ya un tiempo, es decir, estuvimos mucho tiempo Juan y yo con un poco marketing de guerrilla y de de lo que sea para que para que la gente nos conozca y, y entienda lo que es nuestro producto y sobre todo nuestra marca claro. y, y durante bastante tiempo lo que dices vendíais a esa gente que os seguía ¿no? era, era un tema de generar audiencia en Instagram, orgánicamente Eso cuéntanos es. un poco las dinámicas de sorteos que hacíais y demás, pero yo creo que dan ideas mm. de, de cómo crecer una comunidad en Instagram, que no sé si a día de hoy es tan fácil, pero pero puede siendo plausible. No, ya, ya no se vale. puede Pues cuéntanos un poquito ya, ya no sé. es, es, es, es esa esencia que hacíais ahí ya no se puede pero siempre hemos o sea, al principio es que básicamente nos dedicamos exclusivamente a, a eso, a, a jugar con un poco nuestros seguidores no entonces hemos hecho muchísimas dinámicas a mí me gustan varias pero una, una que hacíamos mucho era eh, que de repente un día nos dimos cuenta eh, que, que la gente estaba completamente loca por que le regalásemos una camiseta no entonces cuando no existía ni eh, ni stories pues de, subíamos un post y decíamos mañana a las 7 de la tarde vamos a subir eh, una foto, el primero que comente con una suadera, el primero que comente la quiero, eh, se la lleva entonces lo que te das cuenta es que al día siguiente eh, en un minuto de foto tenías a lo mejor 3.000 comentarios de, de la gente que, que decías, tío, o sea, realmente hay tanta gente detrás de esto que, que le gusta una camiseta eh, luego también una que estuvo muy guay fue eh, que hicimos una, una porra de la Champions eh, esto ya cuando, cuando se viralizó un poco el formato de, de los stories que funcionaba muy bien entonces, nada, eh, hablamos con no, nuestra diseñadora porque por aquel entonces no teníamos ni diseñadora, simplemente una estudiante de diseño freelance que nos dijo, oye, si queréis cualquier cosa me, me la pedís. Y nada, le dijimos, oye, pues dibujanos, a, era la final de la Champions y jugaba el, el Madrid contra el Liverpool. Entonces le dijimos, oye, dibujanos a Cristiano Ronaldo con una camiseta blanca y con una X y a Salah del Liverpool con una camiseta roja y una X. Dejamos dos huecos y, y lo que tenía que hacer tan simple como hacer una porra. Entonces el, el cliente, el seguidor, lo que tenía que hacer era rellenar sus, o sea, coger esa plantilla, rellenarla en sus stories y poner 3-1, 3-2, 3-0 y citar a arroba y, y si no me equivoco, creo que en, que en esa misma tarde subimos más de 25.000 seguidores en, en, o sea, en lo que llegó de lo que lanzamos hasta el partido. Entonces fue, fue una auténtica locura. entonces cosas como esas, yo creo que nos han hecho que hacer ese ruido que nosotros siempre hemos comentado que, que hacíamos en redes sociales y al final eh, que darnos a conocer a, a un público que de otra manera no podríamos a lo mejor haber, haber llegado tan fácilmente de manera orgánica. Sí, o sea, ahí tenéis mucha mentalidad de, de growth, ¿no? de, de ver cuál, cuál ah, es ah, la dinámica de todo esto y decías a día de hoy esto, esto ya es complicado en Instagram o directamente no se puede hacer. O sea, a día de hoy eh, nosotros ya no, no estamos haciendo este tipo de campañas porque la verdad es que sí que hemos intentado otras cuantas y no nos han funcionado igual. Sí que, por ejemplo, en TikTok eh, estamos haciendo cosas nuevas porque, bueno, eh, a raíz de, de... Bueno, es que ha cambiado mucho la cosa desde esos momentos que te estoy contando hasta, hasta el día de hoy. Hay mucha más gente en el equipo, estamos en, en diferentes plataformas, en, en más redes sociales y, sobre todo, yo creo que el hecho de, de o sea, las propias redes sociales han cambiado mucho desde el momento en que nosotros hacíamos ese tipo de cosas. Pero ahora no estamos haciendo tanto ruido como como estamos haciendo ahí en lo que de sociedades respecto. Vale, ya que hablas de ruido, es, es una cosa muy chula vuestra marca, ¿no? que vosotros mismo decís no hacemos eh, ropa, hacemos ruido, ¿no? que es uh -huh. que, es, que es vuestro lema en, en inglés. No lo digo en inglés porque mi acento es muy vallacano, entonces queda, queda mucho peor, pero que, quería con esto ligar con la, con la marca. O sea, vosotros para mí sois un ejemplo brutal de marca. Es decir, yo, yo incluso no, no soy vuestro target, pero yo compraría incluso si sacáis unos calzoncillos, ¿no? Es decir, conectáis muy bien. ¿Cómo se construye una, una marca? Pues yo lo primero que creo es que con muchísima paciencia y mucho tiempo, o sea, las marcas son cuestiones, es, es cuestión de, de eso, de, de tiempo, de, de años y yo creo que, que es que realmente acabamos de empezar porque cinco años no, no son tiempo para, para hacer una marca y, y luego otra cosa que creo que también es que es algo que va, que va cogiendo forma desde el principio porque nosotros la marca que lanzamos hace cinco años no tiene nada que ver a... A la, a la marca que es, que es Lugana a día de hoy y creo que hay muchísima gente involucrada dentro de todo el, el proyecto que poco a poco te, te va ayudando a, a ese posicionamiento que, que quieres tener tú y alinearte una serie de, de valores y pues definir dónde, de qué estar dentro de ese mapa del consumidor ¿Y, y cuáles son esos valores que os caracterizan ¿no? vuestra marca es una, una marca yo, mm. yo creo que sin, sin que digáis explícitamente en, en todo el contenido que subís transpira joder, tra, transpira muchas cosas y yo creo que tra, transpira como una serie de valores comunes y luego también entraremos en la parte de, incluso transpira una, una, una serie de colores una serie lo tenéis todo muy medido así que vamos primero al, te, al tema de los, los valores luego entraremos en toda la parte visual mm. Sí, al final la, la idea de Blue Banana es, es una marca que se desmarca un poco de, de lo que es la, la moda tradicional que está mmm, completamente centrada en la, en la parte urbana. ¿no? Nosotros pues, cogemos eso y decimos, vale, pues esto no es Blue Banana, Blue Banana es aventura y Blue Banana es naturaleza y Blue Banana son paisajes, Blue Banana es viajes, son experiencias. Y al final es un poco lo que queremos eh, que sea diferente respecto a, otro, a otras marcas que están genial y que también nosotros consumimos. Y que, que está muy guay, pero al final es, es un poco por donde queremos llevar nosotros eh, la marca. A nivel visual, te referías a, a los colores de... Justo. Tenéis ahí un trabajo brutal marca, ¿no? de colores de la marca que se transpira sí. en, en vuestro feed, ¿no? Se transpira en todo lo que hacéis. Tenemos un, un feed, como diría Gonzalo Bicolor. Gon es el, el chico encargado de, de hacer el, el Unum, que es un poco la, la herramienta que utilizamos nosotros para tener visión a, a varios meses de vista de, de Instagram. Y al final sí que intentamos que, que visualmente todo eh, atraiga al, al consumidor y al cliente para que cuando me entren en, en esta cuenta de Instagram, diga, anda, esto me representa, esto me gusta. Y, y eso es un poco por, por lo que lo hacemos. Guay. Con, con respecto a esto, y hablando también de, de Gonzalo, ¿no? que es el, vuestro principal creador de contenidos, yo uh -huh. muchas veces he escuchado a, a otras marcas eh, jóvenes decir, no, yo, yo quiero el, un contenido visual como el de Blue Banana, ¿no? estaban como, como referente del contenido visual, pero desde fuera parece, no, no, si lo piensas, seguro que no, pero como no se piensa muchas veces, parece que es fácil. ¿Cómo generáis ese contenido visual? Eh, y cuéntanos un poco qué tipo, qué tipo de contenido sí. visual compartís, cómo, cómo mm. es para el, para el que no tenga el feed a, a, ahora mismo adelante y, mm. y qué supone hacer eso. Y que no tenga el feed que lo ponga ahora mismo, que se <ríe> es siga, eso. que nos dé likes. Eh, pues es muchísimo trabajo. O sea, es muchísimo trabajo y, y bueno, antes de, de eso, es que antes me saltó una cosa que quería decir y es que o sea, nosotros siempre hemos tenido... Lo que te decía un poco antes, ¿no? La idea de vamos a hacer un, unas redes sociales y una marca que la gente, nos, que la gente siga porque visualmente le llame la atención y era un poco la estrategia que, que teníamos nosotros. Ahora bien, de la estrategia a la realidad que era en ese momento había una diferencia muy, muy, muy importante. Y entonces cuando nosotros ya encontramos a, a Gonzalo dijimos, vale, es que la idea que nosotros tenemos para nuestra marca no somos capaces de ejecutarla, pero este chico es que lo va a ejecutar a la percepción. Entonces fue cuando nos dimos cuenta que teníamos que crear un equipo de contenido dentro de Blue Bonana. Y esto es curioso porque para una marca de moda, eh, lo más normal, es primero, eh, o sea, los primeros empleados, pues que sean eh, diseñadores, gente de producto y demás. Nosotros al revés. O sea, antes de Pau, que es la primera diseñadora de, de Blue Bonana, entró, entró Gonzalo. Es que es un poco raro el, el hecho de... Primero irte a un equipo de contenido antes de, de equipo de diseño, pero es lo que habla de, de, de lo que es la marca y, y de por dónde van los tiros en Blue Banana. Eh, dicho esto, que me he enrollado, eh, las producciones, nosotros eh, ahora mismo lo que estamos organizando es eh, dos producciones anuales eh, muy importantes, una en primavera-verano y otra en otoño invierno Y para esas producciones, eh, pues un, un mes y medio, dos meses, y ahora queremos hacerlo cada vez antes, eh, nos vamos a un, a un destino que elijamos. Entonces, eh, de momento hemos ido a Dolomitas, hemos ido a... Esto es desde, de, desde que está dentro del equipo. Hemos ido a Dolomitas, hemos ido a Indonesia, hemos ido a Azores y ahora a ver qué pasa con el COVID. Uh, no sabemos a dónde iremos para primavera, verano de 2021. Pero la idea es eso, siempre hacer las producciones antes y las producciones pues son eh, viajes de 10, 12 días donde eh, se va a un ritmo que... Mm, o sea, yo, yo no he visto otro ritmo en mi vida así. O sea, eh, estos quieren sacar siempre cuando sale el sol y cuando se va el sol, entonces claro. significa que se duerme muy, muy poco. Eh, se tiene, pues eso, todos los, eh, los, los spots que llaman ellos de dónde se van a hacer las fotografías, con qué productos eh, vamos a lanzar, quién va a ser el modelo en este momento, quién va a ser, eh, yo qué no sé, quién va a grabar, quién va a hacer absolutamente todo, está muy, muy definido y... Y el contenido sale eh, porque hay muchísimo trabajo detrás. O sea, hay mucha gente que se cree, no, es que vais a un sitio súper guay, hacéis una foto y ya está, no. El, el equipo de contenido, Gonzalo, Axel, Carlos, eh, Santi, que también viene con nosotros eh, en determinados viajes que trabaja como freelance, hace un, un trabajo espectacular y luego así salen las cosas sí. de bonitas. Pero es eso, mucho, mucho ocurre detrás de investigación y luego técnico y de, de saber sacar o sea, sí. luego las, las cosas más bonitas de lo que realmente son. Sí, al final lo que has dicho, ¿no? Son tres, cuatro personas a, a momentos viajando por el mundo y, y a mí me flipa lo de la planificación, ¿no? Lo de... Porque luego, ¿Sí? claro, ves una... Eh, iros al de Blue Banana, luego de repente es como un Dolomita, ¿no? Alguien en la cumbre de una montaña eh, al amanecer. O sea, que al final dice... O al atardecer, pero, pero al final dices... Tú te has metido unas cuantas horas de, de excursión, <ríe> por decirlo así, para subir a ese punto, al momento exacto en el que el sol pasa por entre no sé dónde, ¿Sí? para sacar esa foto. O sea... Eh, es que a mí ni se me ocurre cómo narizas se planifica eso, me parece muy complicado. Pues con, con, con mucha paciencia también. No Y, y luego también eh, hay, hay momentos de improvisación, ¿eh? de oye, vale, pues tenemos programado esto, pero también dependes muchísimo de las condiciones meteorológicas. Sí. En Azores, por ejemplo, fuimos a, en este verano a Azores a Madeira. En Madeira nos hizo malo todos los días porque es, es una isla que está ahí en medio del Atlántico y, y lo más normal es que eh, haya nubes. Entonces, pues si un día no puedes sacar la foto que querías sacar en el sitio en el que lo querías sacar, pues a lo mejor tienes que ajustar y volver el siguiente día a las 6 de la mañana. Al final, pues bueno, también vamos viendo eh, la cantidad de contenido que se va creando en el, en el viaje y, y si podemos eh, seguir con eso no, porque luego al final ese contenido se utiliza durante toda una temporada en web, anuncios, newsletters, stories de Instagram, o sea, todo el contenido se, se utiliza en, en diferentes plataformas, entonces es muy importante. Y luego también, eh, además de estas dos producciones que se hacen de manera anual, se hacen mini producciones que a lo mejor son viajes de tres o cuatro días donde se, pues, se va a reforzar contenido de, oye, pues nos eh, sacamos jumbo pues tenemos que, que hacer más contenido de nieve y durante cuatro días Goni Axel se van a, a Austria. Esta era la idea de este año, pero bueno, no ha podido ser porque por el COVID, pero a ah, un fin de semana de, de irse al fin se tuvieron que quedar. Pero bueno, se intenta reforzar el, el contenido para que siempre... Eh, le llame la atención a la gente y, ¿y como de importante dirías tú que es el, el contenido para el éxito de, de Blue Banana? o sea, si lo tuvieras que dar un porcentaje no sabría decirte un porcentaje, yo creo que es que es muy importante para para el éxito de Blue Banana pero el éxito de Blue Banana yo siempre lo digo que se basa en una marca uh -huh. y esa marca se basa mucho en el contenido entonces, no, no, no, te, no tengo ni idea de decirte un porcentaje, ni me voy a mojar, porque entonces ya el equipo de contenido se va a venir arriba. <risa> bien, bien hecho. ¿Qué, qué, qué otras cosas. Que a... siempre son los mimos. Sí, sí. ¿Qué otras cosas, además del, del contenido, tú crees que, que han sido muy relevantes ¿no? para, para el éxito de Blue Banana? Eh, el producto, aunque nosotros digamos que, que no hacemos ropa, eh, nuestro producto y no porque lo hagamos nosotros es bueno. O sea, es, es bueno y siempre hemos puesto eh, pues mucho esfuerzo en que las calidades sean las óptimas, en ver cuáles son las mejores sudaderas que existen en el mercado y decir, vale, pues nosotros queremos sudaderas como esta y al final aunque no se le dé la importancia que, que se le puede dar a la marca, eh, hay muchísimo trabajo detrás del, del producto y es súper importante porque al final es lo que compra todos los clientes y, y por mucha marca que les estemos vendiendo, lo que realmente se llevan a casa es una sudadera. Entonces esa sudadera tiene que ser Perfecta, estamos eh, también el equipo de, de producción y diseño todo el rato intentando mejorar eh, las prendas, eh, sacando nuevos tejidos, colores y al final yo creo que eso, eso también es esencial y, y, y trabaja mucho toda la, toda la marca hola hay, hay muchas cosas eh, quiero preguntarte varias cosas antes de que se me olvide también me pareció muy curioso cuando me lo contaste el perfil de, de, de gonzalo no de, de, de que al final tampoco es, es una persona que tiene un perfil eh, quizás extraño para ser un creador de contenido cuéntanos un poquito de eso gonzalo y axel que es que yo cuando estuve hablando contigo eh, fue la semana que, que entró axel al equipo y entonces no no te conté pero bueno gonzalo y axel los dos son ingenieros eh, Axel tiene dos años más que yo y Gonzalo es de, es de mi edad. Entonces nada, eh, Gon estuvo haciendo una carrera en ingeniería y luego estuvo un año viviendo en, en Australia eh, y nosotros bueno habíamos trabajado con él pues mandando suaderas, él nos mandaba fotos y esa era la relación que teníamos. Y cuando, cuando se le acabó su año en Australia eh, fue cuando nosotros le empezamos a, a escribir y a decir, oye, es que realmente no estamos dando cuenta que somos una marca que quiere crear muy buen contenido y para crear muy buen contenido tenemos que, que meter un equipo de, de media. Entonces fue cuando le escribimos un poco para tantearle, no de oye, a lo mejor te parece un poco loco esto, sabemos que eres ingeniero, sabemos que vives ahora mismo a 17.000 kilómetros de nosotros, pero nuestra idea es... Y sería estupendo que, que entres a trabajar con nosotros eh, en el equipo, ¿no? O sea, no, no ya como freelance, sino formando parte del equipo. Y me acuerdo que Gon nos contestó, chicos, estoy en, a, en avión de eh, Australia-Filipinas y solo tengo ganas de irme a Madrid. Así que creo que, que sabéis cuál es la decisión. Y entonces, a raíz de eso, pues bueno, entró dentro del equipo. Luego, eh, este año 2020, ha entrado a, me, a mitad de año Axel que la verdad es que ha ayudado muchísimo a, a reforzar toda la parte de continuidad. Además, se, se da muy bien todas las redes sociales y es el, el que lleva todo el canal de YouTube, que nos está dando muchísimo profundidad de marca, que eso también es, es muy importante, porque al final no estamos quedando en esa parte tan superficial que es Instagram, sí. sin diría un, un puntito más que es otro tipo de redes sociales. Entonces Axel también nos, nos ha ayudado un montón. En septiembre entró entró Carlos, que está, también está dentro del, del equipo de contenido, que Carlos tiene 20, 22, 23, no, no lo sé exactamente, pero sigue, sigue estudiando y la verdad es que también es, o sea, es un, como Goni como Axel, es un artista. Y, y al final es un poco la idea, o sea, es, es extraño porque queremos montar una marca de ropa, pero lo, no lo queremos basar también en, en una productora de contenido. Entonces, pues bueno es por donde estamos yendo. Sí, pero. sí, sí. Desde luego el, el concepto este, ¿no? De, de, de que ahora todo, todas las empresas son empresas de media, ¿no? Que son empresas de contenido, lo lleváis al extremo, ¿no? Y, y, sí, sí, sí. Y no sé, los únicos ¿no? Hace hace no mucho salía el tema de Barça, ¿no? De los Barça Studios, es decir, hasta, hasta grandes compañías uh -huh. están tratando de capitalizar el contenido porque es quizás el, como, como el gran arma que tenemos en nuestro tiempo, ¿no? Es la forma de llamar la atención. Eh, cuéntanos un poquito qué más canales tocáis, has dicho, ¿no? YouTube, Instagram, estáis metidos en TikTok... Uh -huh. ¿Cómo articuláis todos estos canales y qué os aporta cada uno de ellos? Pues nada, nosotros eh, empezamos a trabajar orgánicamente, como te decía, hasta, hasta el año 2018. Es decir, estuvimos dos años básicamente eh, subiendo fotos a Instagram y poniendo un link y la que se venda solo. Y era súper bonito todo. Eh, en ese mismo año empezamos a trabajar con, con una agencia de marketing que nos eh, trabajaba toda la parte de paid. Empezamos a, eh, con Facebook Ads. Y desde entonces la verdad es que, que estamos muy contentos porque realmente Facebook Ads es un, es un buen altavoz para la marca y, y nos hace vender más. Lo, lo digo siempre, no vendemos por Facebook Ads, vendemos que tenemos una marca y Facebook Ads es lo que hace que seamos o sea, ese altavoz de, de lo que es la marca. Entonces eh, el año pasado en, en febrero también entró Ángel en el equipo que es la persona, el responsable de, de toda la parte digital y el que se encarga un poco de, de llevar todos esos canales. Entonces ahora... Por una parte tenemos la parte orgánica, que al final son las redes sociales de Instagram, eh, Facebook, TikTok y YouTube, donde estamos poniendo eh, mucho curro en, en TikTok y en YouTube, que son redes sociales nuevas para nosotros, pero al final teniendo en cuenta el, el público al que nos dirigimos, eh, pues son las redes sociales correctas. Y, y luego la parte pagada, donde estamos principalmente eso Facebook Ads con, con Instagram y, y Facebook. Estamos haciendo anuncios en YouTube, estamos haciendo ahora... Anuncios en Pinterest que estamos poniendo como nuevo canal, estamos poniendo cosas en Quantcast, eh, Criteo, estamos trabajando también con Google Shopping. Estamos un poco testando todos los canales para ver cuáles eh, son rentables, cuáles no y en base a eso pues eh, plantear ya una estrategia más a, a largo plazo. Ahí ap aprendiendo, que siempre, siempre es interesante. Sí. Ot otro tema también interesante eh, en relación a esto es que siempre que hemos hablado, vosotros pues trabajáis con, con la rentabilidad como, como por bandera, ¿no? Al final eh, eso habéis autofinanciado, es decir, con, con lo que habéis ido vendiendo habéis ido creciendo uh -huh. y todas vuestras campañas buscáis ese, ese ROAS positivo. Que en, en un momento donde casi todo el mundo vende lo contrario, ¿no? Como que, que, que un e-commerce tiene que, que palmar pasta al principio, que es muy complicado rentabilizar la primera venta. ¿Cómo se rentabiliza una primera venta? O sea, ¿cómo se consigue tener esos errores positivos desde el día uno? Pues, si es que al final doy siempre la más respuesta. Yo creo que va asociado todo a, a, al principio de todo, que es, que es la marca lo que vende, sí. no es el, el producto ni es el canal, simplemente es esa marca lo que hace que sea el, eh, pues bueno, lo que realmente la gente valore de, de, de la empresa. Entonces, efectivamente nosotros siempre tenemos como muchas disputas de, oye, pero ¿por qué la gente está eh, llegando a ROAs de uno o dos cuando nosotros estamos en siete o en catorce. Eh, yo creo que también tiene mucho que ver con esa estrategia que nosotros tuvimos durante dos años, en los que exclusivamente generamos tráfico orgánico, el pues boca a boca, la gente nos conocía por Instagram, y que al final es muy raro, pero es que nosotros ya habíamos vendido medio millón de euros en el momento en el que empezamos a meter un anuncio en Facebook Ads, cuando eso realmente no se ve y, es, y, y, y no es normal. Entonces yo creo que eso es ese, ese trabajo que hicimos antes nos, nos ha venido muy bien y, y que es la marca la que la que está tirando y, y la que saca realmente esos, esos números y bueno por supuesto Ángel eh, y el equipo digital que, que lo hacen también muy bien. Eso está claro. Hay, hay, desde luego estas cosas no se consiguen solas. Eh, no, no, por supuesto. También ligando a esto, eh, creo que es importante el tema de precios, ¿no? Es decir, eh, vuestro, uh -huh. vuestros productos eh, no son baratos en un momento donde parece que toda la moda tiene que ser barata. ¿Cuál es tu visión sobre, sobre este tema de precios? Que también va ligado a lo que decías antes, ¿no? Producto de calidad. O sea, yo tengo vuestras eh, sudaderas y camisetas, son tejidos buenos, son tejidos gordos, todo sí. da calor. ¿Sabes? Esto con esto vas véndelo, a bien. <risa> <Claro. véndelo> bien. <risa> pero, pero, ¿por qué esa apuesta, no? O sea, porque. Eh, joder, eh, creo que es complicado resistir a veces la tentación de ir a un producto barato. Sí, o sea, pues al final, pues, era, es un poco lo que, lo que comentaste nosotros. Eh, teníamos claro desde el principio que. Queríamos hacer un producto de calidad y al final es, es lo que conlleva. Hay que hacer muchísimas eh, teseos de productos, eh, fabricar en, en diferentes sitios del mundo y, y nuestra idea era eso, o sea, mantener un producto de calidad costase lo que costase. Al final, nuestro producto, hay gente que nos dice que lo ve muy caro y hay gente que nos dice que, teniendo en cuenta el tamaño que tenemos nosotros y los posibles competidores que, que tendríamos, que lo ve realmente barato. Por ejemplo, nuestro producto fuera de España, cuando hemos hecho las primeras pruebas en Alemania, el feedback que tenemos es que es barato. También es muy relativo y depende con quién te compares. Nosotros, si vamos a compararnos con un fast fashion gigante, obviamente somos carísimos. Si nos comparamos con marcas de nuestro tamaño que hacen volúmenes parecidos a los nuestros, la posibilidad que nos da el, el canal directo de venta, que es el nuestro, de vender directamente nuestra tienda online, nuestra tienda física, es no tener que tener intermediarios y, y poder tener unos márgenes saneados y tener un precio más competitivo que otras marcas que a lo mejor venden en, en wholesale o, o que venden en marketplaces y, y en otro tipo de canales. Así que es un poco, es, es, yo creo que es, es bastante relativo y depende de con quién con quien lo hables, para pues, o sea, decir, me parece una soy de carisma o, o no me lo parece tanto. ¿Y no habéis tenido la tentación de, o os han tentado para iros a los canales de distribución tradicionales, ¿no? Ir a, a por mayor o, o alguna cosa de estas. Eh, hemos, hemos tenido muchas tentaciones. No sé si se si, si, si pueden decir, creo que, que no, así que no, no, no, pero sí, sabemos, podíamos vender en eso, o sea, el, eh, los canales que, que, que has comentado pero realmente mmm, siempre ha sido marca, marca, marca queremos vender nuestro canal propio y, y no lo hemos hecho Así que joder, yo, hemos mantenido el tiempo. Claro, yo muchas veces que hablo contigo son las cosas que, que siempre tienes como de constante. A veces me, me planteas, tus dudas que, que, que tú te estás pla eh, planteando, pero, pero eres como muy estoico con tus decisiones, ¿no? O sea, a, a, me flipa por, porque, porque yo ni con mucho más años soy capaz de ser tan estoico. O sea, al final veo ves un como un objeto brillante y es muy fácil que acabemos viendo sí. para allá. No, y, y, es, y es, o sea, es, es muy difícil porque, o sea, joder, realmente nosotros eh, o sea, ya digo que la propuesta no lo puedo decir porque realmente no sé si se puede decir o no eh, pero nos, nos llegó un, un grande de, de la moda y nos dijo, oye chicos, podemos vender vuestras sudaderas en, en nuestros canales y realmente a corto plazo o sea, tiene todo el sentido del mundo o sea te están comprando producto tú no tienes que invertir absolutamente nada ni en diseñadores eh, ni en distribución es un poco pues eso eh, yo produzco y directamente te lo vendo a ti y tú ya te encargas y, y te olvidas de todo eh, Pero mirando a largo plazo, si, si nosotros queremos quedar algo eh, que siga viviendo dentro de, de muchos años Al final la, la decisión yo creo que correcta mirando por la marca es No, vamos a irnos a tomar la decisión difícil que es, no le voy a decir que sí Algo que realmente me podría venir muy bien, ¿no? y aguantar y tener en cuenta pues eso, las decisiones que que se toman a, a, a que tomamos hace un tiempo y, y seguir a fuego con ellas. Mm. Joder, ahí, ahí lo has dicho tú, ¿no? Lo de mirar a largo. Y yo creo que es uno de los problemas que, que hay muy poca gente ahora envisionando su, su marca más allá de 5 o 10 años para hacer un éxito. ¿Cuál, ¿Cuál es vuestra visión? O sea, ¿Dónde veis Blue Banana en el futuro? ¿Qué os gustaría que pasara? Sí. Siempre nos lo preguntan, nunca tenemos <risa> ni, ni idea de decirlo. O sea, para nosotros ya, el, el cuando banana un sueño era tener una tienda física. Uh -huh. O sea, que, que hace cinco años hubiésemos dicho, hubiese sido brutal. Ahora, efectivamente, eh, tenemos otro tipo de, de visión. Eh, al final lo que queremos es eh, saber convivir en el mercado online y el offline, seguir abriendo tiendas físicas en puntos muy estratégicos de España y quizá en algún momento fuera de España o fuera de Europa. Pero bueno, eh, como dice Juan, mi socio, somos muy cholistas del, del partido a partido y, y no sé se me ha ido la pinza completamente. No sé qué te estaba, qué te estaba diciendo. Estamos hablando de, de, de dónde veis la, la marca a, a futuro. ¿no? Me decías ah, vale. que, que no lo teníais como que no sí. lo habéis pensado mucho no que estáis partido a partido. Mm. Sí, sí, es un poco, pues eso o sea, que, que conviva la parte online con la parte offline pero que nos, no, nunca nos fijamos un, un punto de oye, queremos llegar a ser Nike hombre, pues obviamente nos encantaría pero no tenemos algo fijado donde en X años queramos queramos estar al final pues bueno, eh, intentamos trabajar al, al 100% todos los días y poco a poco vamos tomando decisiones y sí que es verdad que que ya tienes mucha más visión que la que tenías hace cinco años, porque al final ya puedes comparar con, con gente que está de alrededor, hablamos con, con muchísimo muchísimos compañeros que, del, del mundillo que se dedican a lo mismo que nosotros y también eh, esa visión es súper útil y, y en base a eso pues bueno, vamos avanzando poquito a poco bueno, te voy a apretar por aquí, ¿Tú en, ¿tú en diez años te ves en Blue Banana o te ves haciendo otra cosa? En diez años, uff, qué pregunta más más dura, no lo sé, no lo sé. O sea, a mí me encanta lo que hago, soy un afortunado y, y doy gracias todos los días por poder hacer esto con además de un equipo que es, que es espectacular y que realmente estamos todos bastante motivados. En 10 años tendré 34 años. Yo creo que sí, yo creo que sí. Pero no, no sé, en diez años me pones esto y, y, y te lo digo. Bueno, bien, es el partido partido, pero al menos es esa mentalidad de, de, de que a priori no estás cerrado, ¿no? Que no hay, no hay una previsión de sí. esto en cinco años como tarde lo tengo que vender porque ya me, me, me pica. No, no, no, no, no, para nada. Y, y hablando de estos años, claro eh, tú sigues siendo asquerosamente joven y lo voy a decir porque es así, porque sois asquerosamente jóvenes. Sí. Pero ya han pasado cinco, cinco años desde acá. Cinco años, cinco años. Eh, eh, ha, o sea, ¿cómo, ¿Cómo ha cambiado tu visión de, de la empresa y tu relación con, con la marca? ¿Sigues igual de ilusionado que el día uno o, o, o cómo ha cambiado esto? Yo creo que más incluso. Al final es más tiempo, más trabajo, más cariño. Y, y sobre todo ahora, que es una cosa completamente diferente hace cinco años, es muchísima más responsabilidad. Y es la de que tenemos un, un equipo que cada vez se va haciendo más grande y, y quieras o no, Da un poco de vértigo, pero a la vez motiva muchísimo que haya gente, porque hay gente que realmente está confiando en nosotros, ¿no? En, en el sueño de dos chavales de 19 años, pero que realmente es, es su trabajo y se levantan todas las mañanas para, para ayudar al equipo y, y hacer que esto siga para adelante. Entonces, para nosotros, la verdad es que es brutal. Eso... Y, y sí, cambia, cambia mucho las cosas. <risa> Eso mola. Y me, me gusta lo que has dicho de la, de la responsabilidad. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se lleva? O sea, porque yo creo que hay cosas para las que uno nunca está preparado, ¿no? O sea, en, en, en, al final de gestionar personas, gestionar equipos. ¿Cómo habéis sí. ido gestionando internamente eh, el, el darte cuenta, ¿no? A mí me pasó en, en Branson en su día, ¿no? El día que te das cuenta y te dices, Joder, es que es que aquí hay familias que, que, que dependen de, de, de esto. Sí. ¿Cómo lo habéis llevado? Pues yo creo que eh, siempre lo, lo hablamos Juan y yo, con sentido común, porque experiencia no hemos tenido absolutamente nada, o sea, no hemos gestionado nunca personas y al final es un poco eh, sentido común y, y, y mucho esfuerzo en intentar ponerte en, en, en la piel del resto de compañeros, el resto del equipo y, y ver cuáles son las decisiones correctas y luego pues en la medida de lo posible siempre nos intentamos rodear de, de gente que ya ha pasado por donde nosotros estamos pasando y, y poder recibir siempre un poco de feedback, y pues igual que a ti te pregunto muchas veces a otra gente sobre determinadas cosas para intentar tomar la, las mejores decisiones posibles porque al final estamos todo el día tomando decisiones y, y sin tener experiencia pues te arriesgas un poco a decir joder esto que acabo de decir es, es realmente lo correcto, no lo es pero bueno eh, con muchas muchas ganas y mucho esfuerzo todos los días y, y, y de paso ¿no crees a veces que el no tener experiencia es una ventaja? Nos lo dice mucha gente, nos dice, eh, José, un chico que, con el que trabajamos mucho, nos dice que no estamos contaminados, que el no tener experiencia nos hace ver las cosas de otra manera y que no, y que no estamos contaminados. Entonces, pues bueno, entiendo que también será bueno por una parte. Sí, yo, yo creo que tiene lo bueno, ¿no? De que, que no, no ves lo que es obviamente malo. Eh... ¿Has sacado el tema, y me quiero ir a ir para allá, el tema de la tienda física? Porque, bueno, cu cuéntanos uh -huh. primero, cuéntanos que habéis abierto tienda física, dónde está, cómo, cómo es, y sobre todo, ¿cómo narices os da por, por mostrar una tienda física eh, en pleno COVID, no? Que la decisión <risa> venía de antes, pero, pero habéis seguido materializándola. Lo que decidimos ya digo que va... <risa> no, eh, pues bueno, te cuento primero la la tienda y luego el, el porque la tienda física es un poco lo que, lo que hemos querido hacer siempre desde que eh, montamos la marca, que era pasar esa experiencia digital que tenía Blue Banana al, al mundo físico. Eso se aterriza en un local y este local eh, también es, es un poco lo, la esencia de, de la marca, el We Make Noise Not Clothes, que porque entras y, bueno, no sé si contarla o, o que la gente vaya a verlo, pero bueno, lo voy a contar. Y, y realmente es la sensación de estar en, en un poco en un museo, ¿no? porque no, no, no tienes la percepción de estar una, en una tienda de ropa, porque si entras en la primera sala no ves ningún producto hasta que subes dos escalones y llegas a la segunda zona donde sí que están todas las prendas expuestas. Entonces, en esa primera zona tenemos eh, una historia de, de lo que es la marca con eh, una proyección animada, donde uh -huh. se ve pues eso, la historia de la marca desde el año 2016 hasta, hasta la actualidad, que es el año en el que eh, montamos la primera tienda física. Y luego a la derecha eh, es básicamente una pared que es una pantalla donde se da una importancia brutal al contenido que es uno de los valores diferenciales de la marca. Y, y bueno y luego la, la segunda zona eh, que es al final el producto de la marca donde está todo organizado por colores, siempre nos hemos caracterizado por, por tener un surtido de prendas muy, con muchísimo color. Y, y yo creo que, que es, una, es un espacio físico que refleja los valores de la marca al 100%. Hay una tercera zona, pero eso no la voy a, no la voy a comentar para que, es, para que la gente lo dejo ahí, para que la gente vaya a verla, pero también llama mucho la atención y, y tiene ahí un elemento que, que choca. El porqué de hacer esto. Pues bueno Nosotros teníamos claro que, que o sea lo que te decía un poco antes, que queríamos ser una marca unicanal, que queríamos estar tanto en, en físico como en, como en digital y que realmente por el hecho de no tener una tienda física estábamos perdiendo ventas y no solo ventas, sino gente que, que nos conociese. Entonces, eh, siempre hemos tenido muy claro, yo creo que desde el año 2018, que 2020 era nuestro año para, para poner una tienda física, si la marca seguía con con los números que estábamos haciendo y con, el, con la atracción que teníamos de, de crecimiento. Entonces, pues sí, 2020 es un año muy, muy jodido, por decirlo así. Eh, empezamos a buscar locales en, en enero, cuando ya teníamos claro que en el momento en el que empezamos a, a, encontrarlo, a buscar locales y encontrarlos, nos veíamos obligados a, si encontramos algo, entramos en cuestión de, de días o meses, porque al final... Es el mundo del retail, o sea, si un alquiler se queda, no es que se quede para, no, ya vuelvo dentro de tres meses, no, no, entonces mañana. Eh, y entonces, luego, pues bueno, explotó eh, el COVID, eh, los meses de, de confinamiento no se puede hacer nada, obviamente, y cuando se levantó el confinamiento, eh, pues bueno, por gracia, por desgracia, eh, empezaron a salir muchísimos locales en la calle Foncarral. Entonces dijimos, vale. Es, es momento de hacer una apuesta a, a largo plazo y aunque obviamente no tiene ningún tipo de sentido contra una tienda ahora cuando es que la gente realmente no puede salir a calle porque además estábamos un momento o en sea, el momento en el que firmamos era como viene la segunda ola de verdad es que nos van a encerrar porque estamos haciendo esto pero si piensas en frío y dices joder si es que estoy firmando un contrato a 10 a años con, con dos de obligado cumplimiento muy muy muy mal tienen que ir las cosas a partir de del mes de marzo para que nosotros tengamos eh, que, que cerrar esta tienda entonces pues bueno encontramos una oportunidad que de otra manera no hubiésemos encontrado y, y utilizamos eso para, para, para hacer nuestra primera tienda física entonces no se puede sacar conclusiones porque llevamos 15 días de tienda pero los números son muy buenos y y bueno, y en unos meses y todo va a haber una vacuna en la que la gente va a poder volver a salir a la calle y que las condiciones van a ser eh, óptimas para todo el mundo y que ya tendremos un local con visión a 10 años en un sitio súper estratégico de Madrid con una tienda que nos encante, que respeta los valores de marca y, y luego con un equipo de tienda también que, que esto no, no le he dicho pero que ha sido súper importante, que, que es la leche. Entonces, pues bueno, estamos encantados la verdad. Oye... Pueden haber salido muchas cosas mal, pero. Bueno. No, no, no, Pero de momento, ¿Qué? y tocamos madera, que vaya todo. Que vaya y teníais todo. gente, porque me consta que teníais gente haciendo cola para entrar el día de la, de la inauguración, ¿no? Que es, o sea, que es complicado el, el abrir en plena pandemia y que la gente esté en la calle esperando para entrar. El día de la inauguración escribimos expresamente a todos nuestros conocidos para decirles, por favor. No vengáis o sea, y si venís a hacerlo de, de manera ordenada no a ver o sea, no. también es un poco triste no porque realmente en, en cinco años habíamos querido montar una tienda física y yo siempre he prometido a todo el mundo ¿no? no no es que el día que montemos una tienda vamos a liar una de la leche y te encuentras con esta situación que realmente hay, es una tienda muy pequeñita con un aforo de 10 personas con tres personas del equipo que están ahí de dependientes pues no queríamos liar ninguna porque también lo queríamos anunciar en, en redes sociales. Entonces el jueves por la noche subimos un vídeo de Instagram que hizo el equipo de contenido esta semana en Madrid y, y tampoco queríamos que la gente estuviese haciendo cola en, en sí. la calle Foncarral de Foncarral a Gran Vía. Entonces pues bueno intentamos un poco dividir eh, la gente que, que iba a ir a, a la tienda. Y, y sí, en, en los fines de semana la verdad es que ya como la tienda llama mucho la atención hay mucha gente que entra solo simplemente para verla. ¿Y, y qué, qué esperas que os dé la, la tienda? Más allá de, evidentemente, que entiendo que sea rentable, no que sea una unidad... O, o no busquéis sí. siquiera rentabilidad ahí. Sí. O sea, la, esa tienda está pensada para, para ser rentable. Y si los números se cumplen, eh, yo creo que, que lo va a ser sin, sin problema. Y luego al final es, es visibilidad. Estamos en una de las calles más transitadas de Madrid y en una época normal, no ahora pero si sí en el futuro eh, tendría que tener muchísimo turista. Entonces creo que es un muy buen escaparate para, para la marca, eh, nos va a conocer gente que de otra manera no nos conocería y luego también creo que va a haber gente que, que nos va a comprar que de otra manera no lo haría por internet. ¿Y, y cuánto cuesta? Esto es como muy mundano. Para mí me siempre gusta preguntarlo por, porque ¿Sí? yo no tengo ni idea de cuánto cuesta montar una tienda física. <risa> una pasta. <risa> Una, una pasta. Bueno, nosotros eh, sí que es verdad que para esta primera tienda hemos, hemos invertido hemos invertido mucho porque al final, no, o sea, para nosotros, y vuelvo a lo mismo siempre, no lo estamos invirtiendo ni en un local, eh, ni en un centro de venta, ni nada, es, es en la marca. Y al final, que la gente entre en la tienda y entienda lo que, lo que es la marca de Blue Banana, para nosotros es, es lo que realmente nos, nos aporta valor. Luego, ya si compra o no, es una cosa que. que que se verá después. Pero te estoy intentando eh, no decir la cifra y, <risa> y ya no sé y ya no sé cómo hacerlo. Pero cómo te lo digo así discretamente, para que no. En órdenes de magnitud. No si barbaridad. quieres órdenes de magnitud, para que la gente se haga una idea, no para que sobre todo si alguien se plantea algún día abrir una tienda que entienda qué, qué nivel de inversión estamos hablando, que no es una cantidad exacta. A ver, también, o sea, depende mucho de, de la inversión, o sea, de, de lo que se quiera hacer. ¿eh? Nosotros hemos hecho. O sea, había un local que estaba en malas condiciones, hemos abierto una parte del local porque había una cueva que estaba tapada y hemos sacado 25 metros cuadrados uh -huh. más para el almacén y luego hemos invertido muchísimo en, en tecnología, que es lo realmente uh -huh. caro. Eh, pero para hacerte una idea, te voy a dar un, un sí. porcentaje de, de ventas. Venga. Ha sido, pues van a ser, bueno, un 10% de... De las ventas del mes de noviembre. Vale. Bueno, es algo bueno. Pero también, cada noviembre, que sí, eso que, tiene truco sí. porque en noviembre vendéis mucho. Sí, no, en noviembre hemos hemos vendido mucho este, este año y, y o sea, sí que es un, un buen desembolso, pero también lo planteamos como, como a, a algo a largo plazo. Y que realmente se va a trabajar la marca. No, no, no. O sea que no, no somos unos de, la, de la pila, pila, pila. Sí, sí. Hombre, también es lo que tiene, ¿no? El cuando montas tú todo con tu propio dinero y que siempre reinviertes sobre sobre sí. lo ganado, yo creo que eso te hace. Sí. Yo me acuerdo cuando me contaste cositas concretas de, del contrato y tal, y digo, joder, estos chales con veinte y poco negocian mejor los contratos de lo que yo he hecho yo en mi sí. vida, ¿no? Porque porque os va el dinero en sí. ello. No, sí, el, el tema del contrato también fue, fue importante porque teniendo en cuenta la, la situación en la que estábamos, nosotros lo que sí que nos queríamos era cubrir en el caso de que hubiese un estado de alarma eh, y, y en caso de también que hubiese restricción de foro, entonces he asociado la, la renta del local a el, la situación que viva España en los, siguientes, en los siguientes años, porque si de repente, claro, eh, no puedes salir nada de la calle, pues no tendría sentido que no estuviesen ahí. Entonces, por eso nos, nos cubrimos un poco. Vale, guay. Oye, quería preguntaros también, ¿cuánto ¿esto lo sacaremos dentro de un mes o ya habrá acabado el año? ¿Cuánto planteáis facturar este año? Pues este año no hemos, no hemos acertado absolutamente nada con las previsiones. Y yo creo que, te, no sé si te lo llega a contar a ti, pero bueno, nosotros estamos proyectando un crecimiento online de un 60-70%. Y luego teníamos en cuenta también las patas de internacional y las patas de y la pata del offline. Obviamente, el internacional y el offline se tuvo que retrasar hasta finales de año, que ha sido cuando lo hemos lanzado oficialmente, que Alemania lo sacamos en, en noviembre y la tienda física se abrió el día 3 de diciembre o el 4, no, no me acuerdo, el 4 al final. Pues. Entonces, esas partes en, eh, han llegado muy tarde a. Eh, para los objetivos que teníamos previstos del año. Por tanto, han hecho menos de lo que nosotros proyectábamos. Sin embargo, la parte online ha, ha sido un crecimiento brutal comparado con lo que nosotros teníamos previsto. Nosotros eh, estábamos eso, en un 70-60% de crecimiento en los meses de enero y febrero. En marzo sí que estuvimos muy bajitos porque hubo dos semanas en las que no se vendió absolutamente nada. Pero a partir de abril empezamos a experimentar unos ratios de crecimiento del 200-300%. Entonces, si todo va bien y seguimos cumpliendo los números del, del mes de diciembre, que para nosotros es, junto con noviembre, el mes más importante del año, eh, seguramente cerraremos en torno a los 3, casi 4 millones de, de factores. ¡Qué animalada! ¿Qué, te, ¿Te lo hubieras imaginado que... cuando arrancasteis esto? No, no, no. Pero si me lo hubiese imaginado, me hubiese puesto nervioso, entonces no lo hubiese conseguido. Así que mejor no pensarlo. Oye, qué, qué, qué animalada. Qué, ¿Y, y cómo, cómo lo vive el equipo, no? Porque al final pues es, sí. es, es un crecimiento que cuesta asimilar, ¿no? Sí, el, pues sobre todo eh, los que ya llevan aquí bastantes años. O sea, por ejemplo, Paloma, que es, que es la primera empleada de Blue Banana, también flipa, ¿no? Cuando estábamos ahí los tres, bueno, y con José los cuatro en, en la caseta de Vicálvaro, donde todos venido varias sí. veces. Y, y joder, dos años después los, los números cambian un montón, pero al final con la, con la misma filosofía de que, que el día uno, de ir a tope con todo y con, con mucho esfuerzo y con muchas ganas. Esa, esa, esa de la caseta de Viocarro mola porque claro, estáis en una, en una tienda muy guay en Fuencarral. Pero la caseta esa de Bicarbono donde estáis al, al principio era un sitio complicado de encontrar en un polígono industrial a tomar por culo de, de Madrid, ¿no? Que, que yo creo que también eh, indica que, joder, que las cosas cuesta arrancarla, ¿no? Que, que al principio habéis tenido que, que ser muy creativos para, para poder llegar. Cuéntanos un poco cómo era eso y cómo disteis con ese, como ese espacio, ¿no? Pues eso era... Eh... El, el padre de Juan trabaja en una, en una empresa de, de construcción y, y entonces nosotros eh, cuando mudamos el almacén, eh, esto fue en el año 2017, del de trastero de la abuela de Juan a otro sitio más grande, teníamos dos opciones, una externalizarlo y otra mm, llevarlo a nosotros a un almacén propio, eh, meter ahí todas las suedas y encargar a nosotros de hacer el picking eh, y enviar todos los, los productos. Entonces, primero lo intentamos con externalizarlo, pero fue un auténtico caos. Lo hicimos con una empresa de, de transporte, que no puedo decir el nombre, entiendo, porque si no estaría, estaría muy feo. Pero bueno, una empresa de transporte que, que fue un auténtico caos. Y, y entonces ya dijimos, vale, pues lo vamos a seguir haciendo nosotros. Juan y yo nos íbamos, pillamos el coche y lo hacíamos todo en, en, en la nave de... De que está ahí en Bicaloro, en y al final tenemos todas las suaderas organizadas. Y, y vamos todas las tardes allá a preparar los, los pedidos con las etiquetas. Que luego ya eso lo delegamos a, a dos chicos de nuestro cole de los años menos que nos ayudaron, porque al final a nosotros nos daba tiempo entre la UNI y demás. Y, y otra vez, no sé qué, te, me he empezado a hablar y no sé qué, cuál era ni la pregunta. Ya, la o sea. caseta de Vicálvaro, que había es en una caseta, ah, a, vale, aparte sí. me, cua, me entonces... cuadra lo de la construcción porque estaba, es una empresa de construcción lo sí, que había sí, ahí. Sí, sí. Es, es una, justo, justo, entonces es una caseta de obra de las, de las, cuando se hace una obra de dos o tres años, pues se, se plantan esas casetas entonces hacía un frío ahí de la, de la leche. Y entonces esa caseta que era almacén, eh, luego cuando contratamos, o sea, porque al final ahí Juan y yo trabajamos un poco desde donde fuese porque no había empleados en, en Blue Banana, pero cuando eh, empezamos a trabajar y a contratar gente que fueron Palomejos, mejor los primeros empleados, sí que nos fuimos ahí como, como oficina. Entonces era oficina, almacén y un poco de, un poco de todo. Y ahí estuvimos hasta, hasta el año pasado, hasta noviembre de 2019 que nos, nos mudamos a Madrid porque al final, pues bueno... Queríamos seguir ampliando el equipo y, y sabíamos que eso podría ser una barrera para mucha gente que, que tuviese que desplazarse todos los días ahí, que en, en, o sea, era, era, estaba muy, muy mal comunicado. Entonces, pues decidimos irnos a Madrid y, y muy contentos. Mo muy buen cambio. Pero mo mola, o sea, mo mola sí. el, el, hay que empezar donde sea, pero hay que empezar. Y... Sí, sí, sí, sí. Y antes ya digo que era el, el trastero de la abuela de Juan, y antes, eran, antes de eso eran nuestras propias casas que teníamos las sudaderas eh, debajo de la mesa de la cocina, pues un poco lo que tocaba en cada momento. Claro. Oye, otra cosa guay que habéis hecho en los últimos tiempos, últimos años sobre todo, es el tema de las colaboraciones. Eh, habéis colaborado, sí. bueno, con, cuéntalo tú, ¿con qué marcas habéis colaborado y qué os aporta hacer este tipo de colaboraciones? ¿Cómo funcionan? Pues eh, el año pasado, en noviembre, lanzamos una colaboración con Disney, que la verdad es que fue muy guay. Lo que pasa es que esa colaboración que lanzamos eh, la hicimos realmente un año antes. O sea, esto fue de, de noviembre de 2018, que fue cuando empezamos a hablar con el equipo de Disney. Y la verdad es que súper contentos por poder hacer una colaboración con una marca del nivel de Disney, que al final... pues o sea, ¿Qué te voy a contar? Eh, ahí, con Smith clavada, porque en el momento en que nosotros eh, hicimos todos los diseños de esa, de esa producción, no estaba Pablo dentro del equipo, que es la diseñadora de, de Blue Banana. Entonces fue un poco que le hicimos Juan y yo y al final esa colaboración respira mucho más Disney que, que un cobranding branding en sí. Okay. Son como subidas de Disney que vende Blue Banana y no tanto eh, esa mezcla de, de diseños entre, entre las dos marcas. Pero bueno, realmente encantados de, de hacer una colaboración con, con un gigante como es Disney y con todo lo que representa y, y los valores que tiene. Eh, luego el año pasado, o sea, este año, perdón, en 2020, a principios de, de año lanzamos una colaboración con, con el grupo Tendam, con Springfield, okay. y básicamente la, la idea de hacer esta colaboración era eh, tener visibilidad. Okay. O sea, al final de Springfield, eh, y nosotros hicimos eh, 50.000 prendas. O Esas 50.000 prendas estaban en diferentes tiendas de España, estaban en ocho países y también se vendían de, de manera online. Entonces ahí el objetivo era un poco que la gente conociese a Blue Banana y ese público joven entendiese lo que, lo que era la marca. Y, y luego también hemos hecho este año otra colaboración con, con Goico, con Goico Goril, sí. o bueno, ya se llama Goico oficialmente, que era una... Era para una, una causa benéfica, al final lo que hicimos fue hacer una, una camiseta y los, los beneficios que sacásemos los, los destinamos a, a una causa. Y, y luego por último la que hemos eh, hecho hace nada, hace un mes, espérate que no me esté dejando alguna, pero hace un mes, eh, la colaboración con Woodetail, que es una marca de, de skates. Uh -huh. Y al final eh, pues eso lo que, lo que queremos hacer es seguir trabajando en la marca, no el, el hecho de... De que si Blue Banana es aventura, Blue Banana es deporte, Blue Banana es las tres S que nosotros llamamos skate, surf eh, y ski, tenemos que alinear nuestro producto a lo que realmente estamos, te estamos contando como marca. Entonces lanzamos una colaboración con ellos que a mí personalmente me, me flipa, me, me parece que son prendas muy guays y luego ellos hicieron dos skates con, con nuestro logo. Mola. Así que eso, eso es lo que hemos hecho en... En el, último, en el último año, si no me dejo nada, porque estoy hablando así de memoria, a lo mejor se me está olvidando. Y, y eso es un, poco, es un poco todo. Hola, ¿y, y si tuvieras que elegir alguna marca con la que te gustaría hacer una colaboración, así a lo, a lo loco, ¿con quién te gustaría? Sí, pues a mí, o sea, las colaboraciones me gustan mucho, sobre todo para lanzar nuevos, nuevos productos. Uh -huh. O sea, uno de los objetivos que tenemos en, en Blue Banner para 2021, que también lo era para 2020 y seguramente lo será para 2022 y seguirá ampliando nuestra gama de productos y diversificando, ¿no? Siempre nos hemos dado a conocer por hacer y camisetas, pero no queremos quedarnos solo ahí y queremos lanzar productos y además que tengan coherencia con, con la marca. Entonces me parece que los co-brandings o los partnerships o como, o como lo queramos llamar son muy buena, muy buena idea eh, para lanzar nuevos, nuevos productos, productos que la marca todavía no está, no está comercializando. Entonces, eh, para 2021 o ya seguramente 2022, uno de, de los productos que está en, en nuestro roadmap son las zapatillas, que nosotros somos muy fans de zapatillas. Entonces, eh, yo creo que tanto a mí como a Juan hacer una colaboración con Vans Blue Banana de zapatillas sería, sería un sueño. Mm -hmm. Así que lo intentaremos. <ríe> Señores de Vans, ya saben, prepárense. <ríe> si nos están escuchando, que sepan que les vamos a escribir. Eso mola. Eh, Nacho, eh, ¿cuál crees que ha sido el momento de vuestra historia a nivel de crecimiento que haya sido un momento de inflexión? ¿Qué, qué, qué ha pasado en vuestra historia? Si es que ha pasado en algún punto, que os haya cambiado el crecimiento a mejor. Mm, siempre nos preguntan esto y... Y a veces respondo una cosa, a veces respondo otra. Yo creo que ese también eh, um, o sea, ha sido bastante continuo. O sea, no de repente de la noche a la mañana hemos dicho, ahí va, es, es, es topeta. Sí. Pero sí que es verdad que en el momento en el que realmente nos pusimos a trabajar, también o sea, que tiene mucho sentido. ¿no? Nosotros, nosotros estábamos eh, pues eso a tiempo parcial ahí, mientras estudiábamos, hacíamos prácticas y demás con el proyecto. En el momento en el que nos sentamos ya en septiembre de 2018 y dijimos, oye, esto es nuestro trabajo, nos vamos a dedicar a esto. Fue cuando empezaron a salir muchísimas cosas y que luego ese, o sea, ese, ese mes coincidió en el que empezamos a trabajar el proyecto con que contratamos a las personas. Eh, hicimos una acción viral por la que nos conoció todo Instagram. Nos sacaron un artículo de Confidencial que también fue un punto de inflexión súper importante porque de hecho nos conociste tú, sí, por ejemplo. Sí. Tú me escribiste por LinkedIn cuando el artículo de Confidencial no nos conocía a nadie y de repente sales en prensa por primera vez y la gente dice, anda, estos chavales... Eh, y luego también empezamos a, a trabajar con, con una agencia, Rockin Media, que fue la que nos, nos introdujo en, en el mundo de, del paid media. Entonces, ese cúmulo de cosas nos hicieron ver como que realmente, detrás de, de esos años de trabajo que nos habían materializado a lo mejor mucho, había muchísimo potencial. Y, y a partir de ahí, pues bueno, ha sido, ha sido dos años sí, bueno, sí, dos años de, de muchísimo crecimiento y, y cada año han pasado cosas eh, cada cual más locas, entonces tampoco sabría decirte. Bueno, bueno, pero es un buen momento ese, ¿no? Al final también sí. a lo mejor el, eh, no es casualidad, ¿no? El que te centres ya en un momento terminado en algo, hay un recorrido a haberlo hecho bien y el centrarte en algo para, para que empiecen a pasar cosas. Sí, y además, o sea, nosotros es que teníamos esa sensación de. O sea, desde que empezamos era como, joder, es que no me puedo dedicar a esto tiempo completo porque si es que tengo que bueno, acabar, casi empezar la carrera y, y luego teníamos que hacernos. Nos, o sea, estamos trabajando en otros sitios, estamos haciendo prácticas, entonces, como que no nos podíamos poner realmente y descubrir un poco el potencial que teníamos porque es que no nos estábamos dedicando a ello. Entonces, ya en el momento que te sientas y dices, vale, ahora me voy a dedicar solo a esto. Fue como un poco alivio y a la vez de decir, vale, es que hay muchísimo por hacer. Y de hecho, ¿sabes? sigue habiendo mil millones de cosas por hacer que no hemos hecho. Oye, y hablando sí, de esto, ¿acabasteis que... la carrera o se quedó a medias? Sí, sí, sí, la acabamos. O sea que vuestros padres la contentos, ¿no? Que si sí, no. O, o, sí, ¿o sí, que sí, os decían vuestros nada. padres en ese momento. ¿Están preocupados? Sí, la. la... No, no estaban preocupados para nada, porque al final nosotros lo que hacíamos era, estábamos estudiando la carrera y de manera paralela, pues bueno, estábamos vendiendo suegas y camisetas. Pero no, o sea, cuando les decíamos que íbamos en serie, yo creo que no se lo creían realmente. Ahora ya sí que nos creen un poco más. Bueno, con cuatro millones de euros ahí de, de ventas ya se lo pueden creer, ¿eh? Esto es de sí, verdad. Sí, sí, sí. Ya. ¿Y, y qué aprendizaje estás sacando en el camino? ¿No? ¿Cuáles son los, los principales, a lo mejor, momentos críticos de los que has sacado un, un aprendizaje? Pues eh, a mí, yo siempre lo digo y, y me parece súper importante porque... Esta es la, la pregunta que nos hace mucho de qué consejo le darías a, a otro emprendedor o a alguien que va a empezar el proyecto. Yo siempre lo digo y el hecho de tener un, un socio con el que haya muy buena comunicación, transparencia y una muy buena relación en la que se sepa separar lo profesional de lo personal me parece súper importante. Porque además, o sea, yo creo que, que eso te permite, y teniendo en cuenta la... La forma que tenemos eh, Juan y yo de ser, creo que nos complementamos mucho y nos permite a los dos ir a los extremos porque si me voy mucho al extremo ya sé que me va a estar tirando este para acá y si él se va mucho al extremo ya sabe que yo le voy a estar tirando para acá. Entonces creo que te, te ayuda a, a ir con un rumbo muy definido, pero permitiendo arriesgar. No sé si, sí, si me he explicado bien. Entiendo. Eso para mí es, es una cosa que, que con el paso de los días lo, lo voy analizando y decir, es que tengo o sea, como una especie de, de colchón ahí detrás porque... Puedo ir al máximo que sé que si, si me estoy pasando alguien me, me va a decir, oye, ojo. Eh, luego me parece me parece muy importante, una cosa que, que he aprendido también es, eh, puede ser muy pesado, pero es que el, el, la importancia de lo que tiene una marca y, y el, el gran trabajo que, que hicimos nosotros en su día en el momento de sentarnos y decirnos, oye, que nos planteamos nosotros y que queremos que queremos ser como marca, ¿no? ¿Dónde está nuestro posicionamiento? Vamos a empezar a tomar eh, decisiones en base a una coherencia con la marca y no vamos a hacerlo al revés, que, que, que parece muy loco, pero que es que realmente nosotros hemos estado mucho tiempo de, anda, pues mira, eh, me llega una propuesta de esto, ¿tiene sentido? Pues venga, voy a hacerlo. Pero luego realmente te planteas, oye, ve, esto es lo que quiero, yo, yo ¿qué, qué quiero hacer, quiero... Eh, tener solo un, un canal de venta Que va, voy a ser yo Quiero vender en diferentes sitios eh, Quiero estar posicionado de esta manera Quiero estar posicionado en, en otro tipo de eventos Que a lo mejor no tiene sentido con, con nuestra marca Entonces, o sea, que parece súper obvio Y que, que en teoría todo el mundo debería tener muy claro Pero que para mí no lo era Hasta hace dos años En el momento que nos sentamos y, y para eso contamos con la ayuda de, de dos mm, Profesionales que ya se han convertido en amigos Que nos ayudaban a, a, a elaborar la marca, porque al final es era algo que, que había que hacer, aunque estaba en nuestras cabezas y en la cabeza de la gente del equipo, que era, oye, vamos a sentarnos y, y vamos a entender qué es, qué es esto realmente y, y por dónde vamos. Entonces, cuando ya tienes eso claro y tomas decisiones respecto a mmm, una idea que ya tienes, creo que es, que es mucho más sencillo y también lo mismo, para, para tener un rumbo claro. No sé si me estoy explicando correctamente, si no tú, tú me, me puedes... Perfectamente, puedes perfectamente, si sí. sí, sí es algo, aparte de lo que se cae mogollón, o sea, al final es un tema de foco, es decir, oye, ¿qué es lo que quiero hacer? Sí. Y hagamos eso muy bien es y, y que destile foco. todo lo mismo y no estemos cada día persiguiendo una... yo sí Nosotros seguimos cayendo, o sea, yo, a mí me pasa que sigo cayendo lo mismo de vez en cuando, digo foco y de vez en cuando miro un objeto brillante y digo, ah eso mola, y te despistas, <risas> hay que darte collejas. Eh, te quiero hacer dos últimas preguntas. Ya. Eh, una, ¿qué otras marcas eh, como vosotros, decir, jóvenes, nuevas aquí del panorama español, te inspiran y, y, y aprendes de ellas? Sí. Nosotros eh, eh, siempre hemos tenido como referencia Pompei porque hemos sido muy hemos sido clientes, hemos sido fans, y luego eh, años después hemos podido hablar con, con ellos directamente, que eso también mola mucho. Eh, siempre ha sido una referencia para nosotros. Eh, Northwood también, eh, con el caso de. Pues con Alex hablamos eh, bastante. Eh, chicos como los de Barner que, que están empezando también eh, a la par que nosotros y, y tienen un background completamente diferente porque es gente que, que ya ha trabajado en otros sitios y que tiene otras experiencias que a nosotros nos ayudan mucho y que nosotros flipamos con ellos y ellos flipan con nosotros. Eh, no sé, la verdad es que muchísimas eh, marcas de referente con las que solemos hablar eh, muy a menudo para eso contrastar un poco lo que hacen ellos, lo que hacemos nosotros y, y plantear siguientes pasos al final yo creo que ayudarnos un poco entre todos que siempre nos viene bien y que a, a alguien te llega y con dos frases ya te ilumina eh, tu próximo mes, que eso siempre está muy bien eso está guay, hay que hacerlo más, que estamos en la, en la cueva y, mm. y cuesta ya para acabar, eh... Blue Banana 2021, o sea, ¿qué vais a hacer en 2021? ¿Qué puedes contar que vais a hacer? Sí, pues 2021, si todo va bien, eh, queremos seguir ampliando el equipo, queremos, una de las cosas que, que nos hemos planteado también este año que es muy importante, es empezar a, a delegar muchas más cosas porque a nosotros siempre nos ha gustado mucho y ya lo hablé contigo, estar en el día a día y, hacer, y hacerlo todo, pero al final la idea es siempre rodearnos de gente que sea mucho mejor que nosotros, rodearnos de profesionales y que, y que ellos nos puedan marcar también un poco el camino. Entonces, eh, seguir mejorando el equipo. Otro de los eh, objetivos que tenemos es eh, aumentar esa, esa red de tiendas propias. Ya tenemos la tienda de Madrid. Si todo va todavía en 2021 eh, terminaremos con Sevilla y Barcelona, pero aquí lo mismo Ole. siempre, el mundo del retail. El mundo del retail es muy complicado y nunca se sabe si vamos a encontrar local, si las condiciones van a más adecuadas. Pero bueno, nuestra idea sí que es eh, abrir Barcelona y Sevilla ser la diversificación de productos, eh, pues bueno, dando, dando prioridad a, a nuestras suaderas y nuestras camisetas, pero también siendo realmente conscientes de que lo que estamos montando es una marca de ropa y no una marca de, de suaderas. Entonces, eh, en primavera ya van a salir algunas sorpresas eh, de nuevos productos que no se pueden decir, o sí, pero bueno, no los voy a decir. Eh, en invierno también saldrán otro, otro tipo de productos, ya en invierno, de 2021. Eh, y luego, pues bueno, eh, parte online, tanto en España como, como internacional. España seguir eh, mejorando los números y, se, y seguir creciendo. Y luego parte internacional, pues eh, empezar a, a abrir países. Ya hemos abierto Alemania, estamos sacando muchísimos learnings, eh, estamos yendo poco a poco para al final sacando conclusiones y viendo lo que funciona y lo que no. No sabemos si eso Llevada a Francia, llevado a Italia, llevado a Holanda. Va a ser igual, probablemente sea completamente diferente. Pero la idea es eso, eh, sin pausa, pero sin prisa, ir, ir abriendo países e intentar replicar ese modelo que hemos eh, creado en España, pues haciéndolo en, en diferentes sitios de Europa la... y, y eso es todo. Eso es todo, dices sin pausa, pero sin prisa. Pero has contado casi diez años en uno. Va a ser un año intenso. ¿eh? No, no, eh, hombre, es que hay, hay, hay que meter el acelerador. Sí, sí. No, no, ok. ¿Y, ¿Y tenéis previsión de facturación? ¿O ¿sea ¿Qué os gustaría facturar en 2021? Lo, lo que nos gustaría, sí. <risa> lo, que, lo que realmente queremos hacer, o sea, no sé si me va a mojar al 100% porque siempre que me mojo eh, me equivoco. Pero, pero seguir creciendo a un 100% un poquito más online en España y luego al final, pues, eh, con la apertura. Ah, bueno, perdón, y me, y me, me he olvidado. En septiembre de, de 2021, si todo va bien, eh, estamos ya en conversaciones con el Corte Inglés y también queremos testar un poco cómo, cómo vamos a funcionar en venta física en, en algunos centros de, del Corte Inglés. Que eso también va a un poco a la, a la parte de retail. Y, y diciéndote números, ya digo que no, que no me voy a mojar porque siempre me equivoco, pero al final es eso. Eh, aumentar un crecimiento online de, del 100%, que estaríamos ya si todo va bien en, en casi 8 millones, y, y luego lo que nos pueda generar las tiendas físicas y, y la parte internacional que las contamos un poco aparte pero para eso hay que currar mucho al, al, ánimo. mucho mucho mucho a, a ponerse fuertes que vaya vaya nieto pero vamos con, sí. con lo que habéis conseguido hasta ahora seguro que conseguís esto y mucho más así que nada Nacho en, enhorabuena por todo lo que habéis conseguido eh, porque sois pues sí, un gracias. ejemplo de sentido común y de curro, tío. O sea, que, que es al final eso, sentido común y curro a Raudales y habéis llegado lejísimos y vais a llegar mucho más lejos. Pues muchísimas gracias y, y un placer que nos escuchéis. Así que ya, ya te contaremos eso. En, en 2021 porque. Si no, finales del no. año que viene hacemos un recap. Ya me cuenta, los 20 millones o 30 millones que <ríe> llegaréis. <ríe> me, me, puedo, me, puedo me puedo quedar en mis <ríe> palabras. <No. ríe> <risa> espero que no, espero que no, pero nada, con, con muchas eres, a ganas. A disfrutarlo sobre todo, tío. Un abrazo muy fuerte. Sí. Un abrazo por ti, gracias.